que Ayer cuando llegamos de, de buscar las niñas de la escuela, eh, dos y media más o menos del mediodía, eh, nos encontramos con una persona que entra corriendo al domicilio de nosotros. Nosotros vivimos sobre calle Cipolletti, eh, tres cuadras más o menos antes de Benavides. Eh, esta persona había ingresado al domicilio y se había metido por la ventana cuando nosotros llegamos. Estamos llegando al domicilio. Lo, mi marido lo reduce dentro de la casa. Este individuo se había metido adentro de la casa y ya había sacado pertenencias de nosotros, que las había dejado en una casa abandonada, que está hace 30 metros más o menos de, de mi casa. Está esa, ese lugar, que ese lugar se presta para esto: para gente que roba y se meten, esconden las cosas ahí, tienen pasada libre para el fondo. Hay un descampado. Así que se meten ahí, ya no los encuentra la policía porque disparan y es tierra de nadie. Es, eh, resulta que, bueno, lo saca de adentro del domicilio. En eso, gracias a Dios, la policía actuó de manera rápida, lo pudieron reducir. Eh, nos había robado herramientas, del trabajo de mi marido, eh, un equipo de música se había llevado. Y todo lo había dejado en esta casa... En la casa está abandonada. Nosotros tenemos un grupo de vecinos en donde nos estamos informando porque en esta en esa casa ya ya eh, no es la primera vez que se meten, sino es permanente. Ahora anoche mismo había una pareja que se meten a dormir ahí. Eh, nosotros como vecinos ya no sabemos qué hacer porque hemos hecho notas, hemos llamado que vengan a ver si se puede tirar esa casa, que nos den una solución porque ahí es donde donde se meten y guardan las cosas, les sirve de aguantadero. Nadie nos da una solución, una respuesta, ni nada. Sí. Eh, estamos, la verdad que estamos eh, desesperados porque ya en esta semana es la segunda vez que han agarrado a, a delincuentes dentro de las casas. Nosotros, gracias a Dios, ayer nos topamos con esta persona, no estábamos ni, ni las niñas ni yo, que somos nos quedamos solas porque mi marido sale a trabajar, no estábamos dentro del domicilio, pero no hemos quedado con ese miedo de que uno no sabe cuando vamos a buscar a las niñas, con qué nos podemos encontrar cuando volvamos. La inseguridad ha quedado y en esa parte en la inseguridad está mientras esa casa no sea tirada ni nada por el estilo. Nos dicen que no se puede hacer nada porque esa casa pertenece al IPB. Le damos la bienvenida... A este momento, a Omar, ¿cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo lleva nuevo, el no? viernes? Buenas tardes. Bien, porque está fresquito, está lindo, ¿no? Ya hemos dejado, parece, un poco atrás ya los, los calores, al menos los más intensos, ¿no? Y ha y... programado ya el fin de semana. Y tenemos programado el fin de semana. El fin de semana tiene caminar, que... Caminar, de... caminar. Tiene sí. que caminar junto con los candidatos. Vamos a seguir caminando con los candidatos. Hasta el 14 de mayo. Bien. Oh, hasta, no la la qué, de hasta la veda electoral. Sí, pero y después... hablando de, de la veda, ¿cómo se preparan las elecciones en la provincia de San Juan? ¿Cómo bueno, va? ¿Cómo hablar el, ¿El detalle. Justo, claro, buscar detalles precisamente sobre todo esto eh, con el secretario del Tribunal Electoral de la provincia, Pablo sí. Yacante, que bueno, no.